Este, bueno, mi nombre es Jolivar Alviares, este, soy vocera del Consejo Comunal Unión Terepaima. Este, trabajo aquí en la empresa de producción social José Félix Rivas. Este, hay varios consejos comunales que trabajan aquí, o sea, varias, varias madres y voceras de los consejos comunales que trabajan aquí. Este, en estos momentos estoy elaborando un bolso escolar, una muestra que tenemos que entregarle hoy al gobierno del Instituto Capital, eh, que son los multiescolares que ellos le entregan a los niños en varias escuelas, rurales, estadales, este, nacionales. Este, ¿Está este, Estamos avanzando, o sea, con estos bolsos, ellos le mandan a hacer a una maestra a uno y uno se la hace llegar a ellos. Y depende de la muestra que uno les lleve, ellos le hacen el pedido a uno y uno les hace cantidad de bolsos. Así como el año pasado que le hicimos hicimos los gustos escolares que el gobierno del Distrito Capital entregó en las escuelas. Este, de parte de la camarada Jacqueline Faría, que es la que hace esta labor social con todas aquellas escuelas de nuestra comunal, comunidad y nuestra parroquia y gracias a nuestro presidente Hugo Chávez Frías, por el, por el cual los niños tienen estos gustos escolares, apoyando, apoyando la educación.